pero quiero ahora saludar a una persona a la que por supuesto conocemos muchos quien no lo conoce es Raúl Villarruel que es director de teatro actor de teatro, un hombre de las tablas ¿cómo estás Raúl? qué gusto verte hombre tanto tiempo, oye qué, qué tal, placer eh? un gustazo, gracias, gracias por estar yo. acá con nosotros no, gracias a ti hermano pues eh, bueno pues seguimos con lo que nos gusta lo que venimos haciendo más de 40 años que es el teatro y bueno estamos volviendo con una obra acá después de cuatro años acá a la ciudad de La Paz con la obra hasta que mi suegra no se pare Mira. es una comedia muy divertida Sí, sí, sí, esa la, la obra me pertenece, la hemos estrenado en la ciudad de Villazón hace unos cinco meses atrás Bien. y luego pues comenzamos a recorrer el país, estuvimos en Sucre, Oruro, Bermejo, Camiri, eh, estamos acá en La Paz y luego la próxima semana estamos en la ciudad de Sucre, así que vamos recorriendo el país como lo venimos haciendo Ahora, desde ese año. Ahorita nos vas a contar los detalles de tu agenda claro aquí que en sí. La Paz, pero yo quiero preguntarte en tiempos de COVID y en tiempos de redes sociales, Caramba, que debe estar sufriendo el teatro, ¿no? Bueno, yo creo que todos los que hacemos eh, arte, eh, teatro, música... Eh, lo hemos pasado un poco mal, ¿no? Pero aunque eh, ha habido algunos eh, municipios... ...especialmente el de Oruro, y te digo con sinceridad gringo... ...que ha apoyado bastante a la actividad eh, cultural... ...y no solamente pues, de, de Oruro, sino de todo el país... ...colegas de Cochabamba, Santa Cruz... ...hacían contacto con la con cultura de la alcaldía... ...de la anterior gestión, obviamente... Y bueno, pues eh, mandábamos nuestro material ya, y ahí lo difundían por las redes de la, de la alcaldía y en algunos medios más, y luego pues, ellos nos, nos eh, cancelaban un monto, ¿no? Correcto. Absolutamente con todos los elencos del, del país. Oposible. Creo que Correcto. ha sido el único municipio que ha apoyado bastante en esa oportunidad Correcto. de la pandemia. Eh, pero hacer teatro ahorita es difícil, eso me voy, ¿no? Es difícil está, está porque lastimosamente en lugares, eh, en ciudades grandes como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, el problema de la publicidad es increíble, ¿no? Uf, es terrible hacer publicidad con decirte que, mira, yo estoy en Sucre, por decirte, y cancelo todos los medios de comunicación, ya pagando solamente un medio en La Paz o en Cochabamba eh, o en Santa Cruz. Con eso tropezamos, ¿no? Claro que nos ayuda bastante las redes sociales, pero llegar a la gente, digamos, el teatro social costumbrista que yo hago es un poco más complicado, ¿no? Así que tenemos que ver eh, la manera de llegar a ellos mediante las entrevistas, eh, la publicidad boca a boca, la publicidad móvil. Y bueno, y seguimos haciendo, ¿no? Pues... Venimos haciendo esto tantos años es, y... Es, es casi un acto de quijotismo, ¿no? Me da la impresión eh, sí, de sí, teatro, sí. ¿no? Y no hay mucha gente ya, yo siento que hay mucha gente que ha tirado la toalla y ha dicho, ya, ya no se puede más. Pero tú eres de los que Es la pasión, hermano, es la pasión, hermano, esa pasión sí. que tengo. Mira, yo vivo del teatro desde hace más de 40 años y he sobrevivido y lo sigo haciendo porque mi actividad no solamente es en La Paz, ¿no? Generalmente La Paz casi ya un poco... Actúo después, una vez al año o algo, pero sí, en el interior, el Chaco. Eh, aunque tú no creas, eh, gringo, el Chaco, eh, eh, Camiri, Yacuiba Villamonte, uh -huh. son ciudades que gustan bastante del teatro social costumbrista. Buenísimo. Eso es increíble. Entonces, eh, vamos a esos lugares, después estamos por oh, Valle Grande, estamos por Camiri, por oh, Samaipata, llevando nuestras obras. ¿no? De todo teatro social costumbrista de esta parte del país, no de lo occidente. Seguro. Me gusta bastante. Ahora estás en La Paz. Hablemos sí, un este, poquito de eso. claro que sí. Este viernes, sábado y domingo estamos presentando la obra Hasta que mi suegra nos separe del Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez. Es una comedia muy divertida donde mi personaje, el padre Jerónimo, hace de las suyas, se enreda con una... Eh, con una suegra tratando de solucionar el problema que tiene con la nuera, su hijo. Es una comedia, pero muy, pero muy divertida que queremos compartir con todo el público de acá de la Ciudad de La Paz. Y bueno, pues eh, las entradas a partir de hoy día ya están a la venta en, en el Boleterías del Teatro. Y bueno, compartir y hacer lo que tanto nos gusta, que es el teatro. Pues. Seguro que sí. ¿Cuántas funciones haces cada día? Eh, Aquí en La Paz solamente tres funciones, el viernes, sábado y domingo, una función por de día. tanda, sí, 19.30. Una por día, me acuerdo sí. de las épocas en las que hacías matinés, tanda. Caramba, ¿no? sí, mira, a, allá en Sucre, por ejemplo, a, antes de la cuarentena, nosotros hacíamos nueve funciones, empezamos viernes, tanda y noche, sábado y domingo, matinés, tanda y noche, y se matábamos el día lunes con una función de tanda, nueve funciones. Interesante. Ah, era interesante. ¿Cómo y, está eso de acceder al Teatro Municipal aquí en La Paz? Siempre ha sido difícil, traumático, ¿cómo está hoy? Eh, bueno, eh, tú, por ejemplo, ¿cuántas veces al año puedes hacer un Teatro Municipal? Bueno, una sola vez al año entonces, ¿Y, tres eh, y tres días, tres días, ¿no? Entonces uno manda la, la carta con meses de anticipación. Sí, con unos cinco o seis meses para que te sieda en el teatro, ¿no? Esto lo que hicimos el año pasado mandamos la carta y bueno, y gracias a Dios tenemos estas fechas en el municipal, pues, ¿no? Correcto. Muy bien. Nos hace falta teatros, pues, hermano, acá. Entre otras cosas, ¿no? ¿sí? Es, es evidente. Es evidente. Ah, seguro. Entonces, eh, yo creo que si hubiera más teatros habría, habría mucha más actividad cultural, ¿no? Seguro. Eh, yo decía los tiempos de las redes porque obviamente la gente ya frecuenta cada vez menos, me da la impresión los teatros, los espectáculos en directo. La gente busca Netflix, busca ese tipo de cuestiones, sí, en muchos casos muy alejadas sí, de nuestra sí, realidad, etc. Es por eso que nosotros sí. Domingo más nos vamos a este a diferentes ciudades pequeñas, a pueblos, donde hay un teatro, pues estamos a, estaba la compañía Realidades, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, de alguna manera pues eh, nos ayuda a sobrevivir todos los meses. Eh, porque viajamos, como te digo, antes de la pandemia viajábamos a 32 lugares durante el año. Imagínate. Estábamos desde Riberalta, Guayana, Merima hasta Bermejo, de Los Yungas, hasta Puerto Juárez. Entonces íbamos a todo lado, a todo lado. Entonces queremos retomar todo esto, ¿no? aunque Ajá. la gente todavía esté un poco susceptible por esta situación de la pandemia. Seguro, ¿cómo es tener una compañía de teatro? Tú tienes la compañía Realidades, ah, sí. eh, mantener ese elenco, ¿no es cierto? Tus artistas, tus actrices, tus actores, claro. en fin. Mira, eh, la compañía de teatro Realidades tiene... 34 años, 34 años de permanente actividad, no paramos absolutamente ningún año, y he tenido la, el orgullo, te digo hermano, de tener a los mejores actores con los que había empezado a hacer teatro, fueron parte de realidades, no hablamos de Rodolfo Cesano, Zafo Mori, Agar de los Rosa ríos y los mejores actores de La Paz han pasado por realidades y también actores internacionales hermano, porque en su época en la década del 90, yo me lancé a una aventura de esas increíbles y me fui hasta México y lo contraté Edgar Vivar al señor Barriga, a Ñoño, Ajá, y lo traje pues hicimos una temporada acá en la ciudad de La Paz lo trajo la compañía Realidades, ¿no? yo fui el que eh, se aventuró en esta situación, fue parte de Realidades y también eh, Miguel Muñoz Pupi, que eh, lo vemos en la telenovela Al fondo hay sitio, fue también parte de la compañía Realidades, ¿no? él estuvo por ejemplo unos dos años con nosotros y así ahora pues, se integran Realidades a actores de Sucre, de Tupiza. De Cochabamba, de Oruro y compañeros de acá de la ciudad. ¿Siguen surgiendo actores a pesar del momento difícil? Sí, bitísimo. hermano, eso es una, sí. una pasión, gringo es una sí. pasión increíble. Tú nos vas teatro, formando un, también, me imagino. Hay mucha gente que ha empezado conmigo, mucha claro. gente que ha empezado conmigo, que ahora son parte de otros elencos y también están en medios de comunicación, empezaron con Realidades, ¿no? Qué bueno. Y en Oruro también, gente que, que, que tiene su elenco y ahora son docentes de la universidad en... En, eh, en comunicación empezaron con realidad. Entonces, eh, tenemos mucha gente, ¿no? Y seguimos haciendo, hermano. Y vamos a seguir hasta, donde, hasta que el cuerno nos dé pues. Qué hombre. bien, Raúl. Eh, todo nuestro apoyo y cuenta siempre con este espacio para cuando se trate de, de difundir tus actividades, nos va a encantar hacerlo. Estamos eh, reiterando entonces la invitación para que este, estos próximos días claro que sí. disfruten de Teatro Nacional. Claro ¿sí? que sí, el viernes, sábado y domingo en el Teatro Municipal, hasta que mi suegra nos separe, otra locura del curita Jerónimo, que hace de las suyas, en una aventura pues que lo va a matar de la risa. Ahí está justamente la invitación es una sola función 19.30 los días repetimos, viernes sábado, sábado y domingo, y domingo ¿sí? Teatro ¿Es, Municipal. ¿es para la familia o no? Para toda la ¿Sí? familia ¿Pueden para, ir para los chicos, claro para que sí. no hay que esconderla eh, la eh, debajo hermano, de la asiento te cinta. cuento que los niños son los que más se divierten con el curita Jerónimo, no tengo duda y mira y como una anécdota te digo, estuvimos en Villazón hace unos, eh, actuando una temporada y ocurre que un señor se vino de la quiaca ¿Ya? con su bebé y me dice... Bueno, aquí ah, está el certificado de nacimiento. ¿no? Aprovechando, bautícemelo, sí. no me digas. No, no, fue interesante. Ah. Eh, me me presenta el certificado de nacimiento de su niño, nacido en la Quiaca, todo eso, y le puso el nombre de Jerónimo. Ah, mira, cura. Ah, yo pensé que y quería yo, que lo no, bautices. Ya le puse el nombre de Jerónimo de mi personaje, y yo dije, pobre guapo, dentro de mí, ¿no? Entonces, fue anécdota, son anécdotas lindas que nos pasan, ¿no? Entonces, eh, Y seguimos haciendo esto, ¿no? Seguro. Seguimos haciendo eh, esto. Mucha mierda se dice en estos en casos. En el teatro. Te la claro decíamos, que sí, gracias, señor. Sí, todo gracias, vaya muy gracias, bien, gracias éxitos y que siga el Teatro Nacional, es muy necesario, es, Sí, sí, es mientras haya un espectador en la platea, el Teatro Social Costumbrista no va a morir. Que, qué, bueno, bueno, sí. qué bueno, qué bueno, qué bien saberlo. Seguimos metiéndole duro. Eh, Raúl villarruel el director de la compañía de Teatro Realidades, además actor, el que personifica precisamente al cura, que va a ser barbaridad y media, me imagino, sí, sí. en esta obra, no se lo pierdan, entre viernes, sábado y domingo, 19.30 en el municipal, aquí en la ciudad de La Paz. Éxitos otra vez. Gracias, querido gringo, pues y nos vemos en el teatro. Muy bien, ahí estaremos. 10 con 3, es tiempo de hacer una pausa.